Que sí, que sí, que he salido en la tele. Si no te preocupes, te mando el link a la grabación por el WhatsApp, claro que sí. Besos. Pero vamos a hablar con Iñaki Allende. Si sí, me han entrevistado acerca de los propósitos para la vuelta de vacaciones. Hacer ejercicio, comer más sano, estar más tiempo con los seres queridos, trabajar menos o trabajar más, formarte en algo, ahorrar, salir... Iñaki, te tengo que preguntar qué tal... Pues muy bien, como puedes ver, Lucía, también... ¿De viaje viaje, te pillo! En pleno retorno, o sea, es un poco una metáfora del programa que estáis haciendo hoy. Pues ¿cuál es la clave para cumplir estos propósitos de verdad, Iñaki? Ayúdanos. Y bueno, bueno, voy a intentarlo, que ya sabes que estas cosas siempre son complicadas. Lo primero que tienes que más o menos estar seguros, ¿eh? Lo que tenemos que estar seguros es que sea algo que encaje bien en nuestra vida. Entonces, fundamentalmente, eso tiene dos partes. Una, que tengamos disponibilidad, ¿de acuerdo? Y otra, que no interven, que no interfieran en otras partes de nuestra vida que también son importantes. Tú imagínate, un poco al hilo de lo que comentabais, de llevar una vida más sana, que de repente nos ponemos el objetivo de que este año vamos a correr la San Silvestre, Vallecana, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso nos exige entrenar, por ejemplo. Tenemos que estar seguros de que tenemos hueco para entrenar. Claro, eso es sí. muy importante, ¿no? Y que además... Irnos poniendo objetivos poco a poco, ¿vale? Pues por ejemplo, el, el primer mes pues voy a correr a la semana, qué sé yo, 15 kilómetros, incluso vamos a correr y andar. Ten en cuenta que los propósitos son un recurso que tenemos para volver a la rutina, para adaptarnos, una forma de motivación para dejar bien claro que con lo habitual también se disfruta. Así que es positivo en cualquier caso. Oye, y algo muy importante, ¿eh? Es compartirlo. Es decir, pues, por ejemplo, si nuestro objetivo es empezar a hacer más ejercicio, compartirlo con familia, con amigos, como también decían las personas a las cuales habéis entrevistado, ¿no? De esa manera matamos los pasados de un tiro. Hombre, prueba, inténtalo. Y no planifiques al 100% los propósitos. Vete adaptándolos poco a poco a tu vida. Jackie, eh, si finalmente yo no consigo mi propósito, ¿cómo me enfrento a este fracaso? Con todo lo de mi corazón, ¿no? <risa> No, pero fíjate, o sea, el hecho de establecer un objetivo, aunque sea un objetivo que sea un reto, no significa que lo tengamos que vivir con la misma exigencia que vivimos otras cosas en nuestra vida. Piensa que muchos de nosotros tendremos que volver a trabajar la próxima semana más intensivamente, aunque no hayamos terminado de desconectar. Bueno, encima no nos pongamos otra obligación ardua de cumplir, con lo cual yo siempre recomiendo que se disfrute por el camino. Es decir, que si no puedes salir a pasear o a caminar tres días a la semana, sal dos, pero sal con alguien y disfrútalo. Disfrutemos, solo, disfrutemos el camino, no solamente el claro, alcanzar pues... un objetivo, no nos frustremos. Uh -huh. Dentro de un mes pueden haber pasado tres cosas, ¿no? Que ni te acuerdes, pero te hayan ayudado a retomar tu vida diaria. Que hayas adaptado el nuevo hábito que pretendías, pues genial. O que hayas alcanzado parte o todo del objetivo que te proponías. En todos los casos, sales ganando. No te frustres al darte cuenta que había también otras cosas igual o más importantes. Al fin y al cabo, en todo momento vas a tener tiempo para retomarlo. Que dure lo que me propongo. A ver si es verdad, ¿eh? Recuerda que cada semana publicamos nuevos vídeos. Para que mejores tus competencias y ayudes a los demás y a tu organización, alcanzar sus expectativas. Y ahora un par de vídeos más relacionados con este tema. Si tienes alguna pregunta déjala en el espacio de comentarios de este vídeo.